Sí. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos desde Fundación La Bomba de Miel con mi amada Carlota Reina eh, compartiendo con ustedes bueno, esta transmisión en vivo hoy, eh, comenzando un día nuevo de nuestro estudio previo a um, la apertura, al inicio de HosteNet, atmósfera guarjoliana, que será a partir del lunes que viene, dentro de unos cuatro o 5 días, estaremos ya sumergiéndonos en, diría yo que al todo, al todo posible, a full, en esto que estamos transitando ya dentro del mes Warhol en Fundación La Bomba de Miel, mes dedicado a eh, revisar, a estudiar, a analizar, a percibir específicamente el obrar, las operatorias, las formulaciones, la obra, la vida y tanto más de Andy Warhol en torno a, bueno, generarnos herramientas para poder eh, llevar de la mejor manera y con mucho bienestar nuestras carreras y profesiones en este arte postcontemporáneo actual tan complejo que vivimos. Carlos querida, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo con esta preparación y este previews en este mes Warhol que se viene con todo? Muy bien, muy bien, porque la verdad es que nos vamos sumergiendo en todo el material. Eh, bueno, estoy haciendo todo este trabajo con los libros que, que bueno, ya estamos eh, preparados para las lecturas random. Y hoy, bueno, vamos a estar estudiando y sumergiéndonos un poco con todo el material audiovisual. Que, que bueno, yo voy a ser una oyente entusiasta. Bueno, es que vamos a estar descubriendo entre todos ¿no? Porque el material audiovisual de Warhol es un material siempre muy extraño, muy raro. Primero porque pocas veces se ha visto, pocas veces se trata la obra warholiana más conocida en las historias del arte eh, que se utilizan ¿no? para estudiar en las academias en general, eh, bueno, revisa más que nada el obrar de Warhol en relación a la plástica y algunas visuales eh, que apenas se abren de ahí, ¿no? apenas se expanden de lo plástico. Eh, se ve, bueno, todo lo que hace a sus pinturas, a su trabajo con las serigrafías, con la fotografía, y se llega a ver alguna que otra cosa ¿no? en torno a la instalación, y se nombra no casi como al pasar algunos materiales que son un poquito más paradigmáticos de su trabajo con el cine, con las audiovisuales y con las experimentaciones fílmicas, eh, como por ejemplo los screen tests, o alguna que otra... Eh, obra, ¿no?, en, en ese formato audiovisual como Sleep, ¿no? o como alguna que otra, como Kiss, ¿no?, unas películas que fueron como en su momento muy importantes y que de alguna forma han quedado en los libros de la eh, historia del arte, de las historias del arte, pero siempre nombrados muy por encima y sobre todo además expuestos como fotograma, ¿no?, como una foto. Aparecen en los libros una foto de Sleep, una foto de Kiss, eh, grandes obras ¿no? eh, en formato cinematográfico. Así que un poco que vamos a estar, creo yo, la gran mayoría descubriendo este asunto fílmico, eh, dicho de una manera muy expandida y en tono de cierto tipo ¿no? de son experimental que bueno llevó a cabo Warhol Hoy por hoy, en apariencia, en más de 500 eh, producciones, eh, sí, digamos, audiovisuales, ¿no? Que incluye lo cinematográfico, que incluye el video, que incluye las experiencias en torno a cierto tipo de prácticas, con los elementos propios de, de, de lo fílmico, ¿no? Con la cinta, con la cámara, con eh, la registradora, la grabadora de audio, etcétera, ¿no? Son aproximadamente 500 las eh, piezas que se consideran hoy existen de Warhol de esto, ¿no? Por lo que... Mmm, bueno, en primer lugar es muy difícil pensar que podemos conocer todo ese material en general. La gran mayoría de las personas no, apenas conoce de oído que Warhol se dedicó a lo audiovisual y a lo fílmico. Y quienes conocen un poquito más conocen algo de todo eso, ¿no? que son tal vez las producciones más famosas y que han estado... O en, y que se han hecho ¿no? más conocidas, más famosas, por decirlo de algún modo, warholiano, eh, por haber estado en algunas exposiciones que se hicieron en museos y demás, ¿no? exposiciones del cine de Warhol o de los eh, trabajos fílmicos de Warhol. Pero en general este volumen ¿no? todavía es algo muy hermético, la gran mayoría de esas producciones están... Eh, con, se conservan en el museo de Pittsburgh, en el Andy Warhol Museum, y es, en ese museo eh, están guardadas, se, se están catalogando, todavía se están trabajando, se están restaurando, muchísimas de ellas están en, en, en muy mal estado, digamos, se han encontrado por distintas razones en mal estado. Warhol no era una persona muy cuidadosa en ese sentido porque lo tomaban como experimentaciones e iban quedando, ¿no?, arrumbadas por algún lado, metidas en alguna caja de sus eh, cápsulas de tiempo o algo así, pero siempre con poco cuidado, poca conservación, digamos, ¿no? Así que es un material, este es un área de trabajo de Andy Warhol que es, bueno, todavía tal vez el área menos... Uh, visitada, menos expuesta, menos dada al público en general y bueno vamos a estar haciendo por supuesto una visión bastante eh, bueno, nosotros ahora le estamos llamando dentro de nuestra noción random, ¿no? Una visión zapping, ¿no? Vamos a buscar ir eh, de una a otra, de otra a alguna más y así, ¿no? Vamos a ir yendo de una a otra de todas estas producciones, eh, de las cuales hemos hecho una selección de más o menos unas 20. Vamos a, vamos a ver, a ver qué más. Tenemos muchas en la... Filmoteca de la, de la Fundación, tenemos muchas, hemos ido recolectando no a medida que ha ido pasando el tiempo de distintos lugares, algunas se han publicado, algunas de estas películas están publicadas como películas, como films, algunas están publicadas eh, en... en, en especies de cajas libros, ¿no? de editoriales, algunas están publicadas dentro del, mar del marco de alguna que otra exposición. Bueno, hemos ido recolectando un poco de todo eso a medida que ha ido pasando el tiempo y es lo que tenemos en la Fundación y es lo que vamos a estar compartiendo. ¿no? Y es de lo que vamos a estar un poquito hablando, de todo este asunto complejísimo todavía bastante, insisto, sin resolver, que es el aspecto eh, fílmico de, de Andy Warhol, ¿no? Hay muchos libros ya que tratan el tema, que, bueno, tratan de hacer un análisis en base a lo que se va teniendo acceso y que... Bueno, también vamos a estar revisando, ¿no? Porque, bueno, vamos a poder ir viendo cómo ha ido avanzando todo eso, cómo han ido avanzando las listas, por ejemplo, de las películas, eh, bueno, etcétera. En fin, hablé muchísimo, Carlos, pero como para hacer una introducción este, en, el, en la cosa apasionada que me ha agarrado estos días con Warhol otra vez. Estamos, sí, revisando otro este el material bueno, ya estamos muy emocionados, <ríe> ya tenemos ganas que arranque la residencia. Sí, sí, bueno, también, ¿no? Eso, que hemos arrancado con mucho, eh, con, con mucho entusiasmo y mucha fuerza, porque, eh, bueno, estábamos esperando también ya este mes eh, Warhol, eh, durante toda esta semana, bueno, estamos en preparación, ¿no? Estamos promocionando, estamos contándoles a ustedes de qué va a ir todo este trabajo Que vamos a hacer a partir del lunes que viene Y eh, esto, bueno, nos ha ido cargando, ¿no? De una cierta... Eh, de algo que te pasa cuando, en general, ¿no? Creo, vamos a ver si les pasa a ustedes, ojalá que sí pero hay algo con Warhol que sucede que se genera una inmediata, una empatía inmediata. Y Warhol tiene algo muy magnético, ¿no? Y ese magnetismo es también a la vez algo muy adictivo, ¿no? Creo que de una manera muy racional generada por él era una persona muy hábil para manejarse con los medios, era muy hábil para manejar la comunicación y sobre todo para que a través de los medios y de la comunicación eh, poder vehiculizar ¿no? cierto tipo de energía que él eh, vivía, experimentaba con el arte, ¿no? una energía que en su caso era eh, absolutamente necesaria para sobrevivir, ¿no? el, el, el arte lo ayudó a sobrevivir, a sobrellevar y a poder convivir, ¿no?, a poder adaptarse a una sociedad eh, bajo unas condiciones muy, muy complejas desde que fue niño, ¿no?, eh, complejas y aparte para sus distintas etapas, ¿no?, para las distintas etapas de su vida, eh, condiciones que además generaban mucha tensión con lo social, ¿no? Ya sea por sus enfermedades o por su sexualidad o por sus, eh, incluso, ¿no? Eh, podemos decir como, como percepciones de género, eh, con su relación con los negocios y el arte, con el mercado Su religión ¿Eh? Su religión Uf su religión, un gran punto, ¿no? Gran, gran punto, eh, que hoy justo estábamos hablando hace un ratito de cómo había sido el funeral de Warhol, ¿no? Eh, que, bueno, es algo muy interesante, ¿no? Más allá de que puede sonar un poco, eh, no sé, un poco fuerte, pero... Es muy interesante porque, bueno, Warhol murió de una manera muy repentina, eh, sin que nadie esperara no que, que, que muriera, es decir, no estaba enfermo, no había ninguna señal de que podía morir. Si bien eso estaba así sucediéndole eh, de manera interna y él de algún modo lo, lo, lo percibía, eh, porque, bueno, él se sentía un poco enfermo, pero no le daba mucha importancia. Él muere de una complicación después de una operación de vesícula, de una operación muy sencilla que eh, se complicó porque él se dejó de estar, digamos, ¿no? él, En vez de hacerla a tiempo, dejó pasar unos meses más eh, por miedo, él tenía un terrible miedo a los hospitales, una persona muy difícil de, de, de, de equilibrar en ese sentido, lo desequilibraba tremendamente los hospitales, había pasado por situaciones muy terribles en el último tiempo, estaba en plena eh, época más eh, tremenda de la chivecida, eh, con muchísimas personas que conocía Terminando sus vidas de la peor manera En los hospitales, ¿no? Eh, y esto lo llevaba a tener mucho miedo, ¿no? Por muchas razones que entre esas esta, ¿no? Eh, y entonces, bueno, se dejó de estar Y cuando llegó al hospital Ya estaba complicado Si bien salió bien la operación Luego hubo una complicación Que, bueno, nunca se supo Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Más allá de que hay un, un, un parte, digamos, ¿no? Se hizo un juicio, la familia de Warhol hizo un juicio al hospital, al hospital de Nueva York, para, eh, bueno, aclarar si había sido mala praxis o no, y esto finalmente fue sobreseído porque el hospital, a, al momento de, de dar la sentencia después del juicio, suponemos que porque la sentencia iba a ser favorable a la familia de Warhol, o sea, iba a dar como resultado que hubo mala praxis, no mala praxis en, en el momento de la operación, para hacerlo más puntual, sino en el momento de los cuidados posoperatorios, ¿no? O sea, se, eh, hubo mala praxis en ese postoperatorio que, eh, bueno, de alguna forma no se hizo bien y por eso eh, murió. Eh, el, el hospital antes de que den la sentencia, hace días antes ¿no? de que ya estaba, estaba eh, por dictarse esta sentencia, llega a un acuerdo con la familia, un acuerdo de aproximadamente 3 millones de dólares, y, y, se, y se cierra ahí el caso, se da por sobreseído porque se anula ¿no? ya toda la, la demanda. Así que, bueno, un poco complejo todo esto, pero eh, un, un tiempo muy extraño el último de Warhol, ¿no? Un tiempo muy extraño con respecto a toda esta cuestión, sobre todo de su aspecto religioso, que era algo que tenía muy presente, ¿no? Desde, desde niño, a partir de un cierto tipo de cristianismo, ¿no? De un cristianismo... Eh, que, bueno, era, era a partir de la iglesia bizantina ortodoxa eh, y que había vivido, ¿no?, hasta el último tiempo de su eh, relación, por, por ejemplo, con su madre. Eh, lo había vivido muy, muy frecuentemente y luego, bueno, pasó al, a, al culto, por decirlo de algún modo, del de catolicismo más tradicional, eh, en una Nueva York donde está, tiene mucha presencia, pero también es, eh, un, un, en ese tiempo ¿no? era también algo bastante estigmatizante para los artistas, no ser artista y ser católico, eh, ir a misa o asistir, no participar de los rituales y el culto, era algo bastante estigmatizante, así que Warhol lo llevó siempre muy en secreto, entre todas las cosas que llevó en secreto, porque también era otra de las cuestiones que vivió en su vida, que lo mantenían bastante separado de, de, de lo real, no que lo mantenían no en términos de la realidad, digamos, sino de cierto tipo de negociación con ellos y de cierto tipo de adaptación social, no. Eh, esto, bueno, la última década de su vida, de alguna manera premonitoria, empezó a aparecer, no, empezó a, a, a salir de ese closet de, de, de su religión. Y bueno, te contaba, Carlos, y, y aprovecho y les cuento que está, estaba viendo esto, ¿no?, de, del funeral, y que fue muy impresionante, porque, bueno, el, eh, Warhol muere en Nueva York, pero él era de Pittsburgh, y, eh, bueno, trasladan su cuerpo a Pittsburgh, donde se celebra el velatorio. Eh, hay muy pocas imágenes, hay poco material de esto, eh, y a partir de ciertas cosas que hemos descubierto eh, con la serie de los diarios de Andy Warhol en Netflix, que estamos muy alucinados con esta serie, ¿no? Porque, bueno, es una serie que ha permitido ver, comprender y expandir muchísimo material, que eh, de otra manera, eh, durante muchísimas décadas, eso ha estado eh, guardado o resguardado, o incluso prohibido de ser expuesto, de ser mostrado, ¿no? Eh, básicamente por derechos de autor, ¿no? Por derechos de autoría o, por de, o derechos de posesión de, bueno, sea lo que sea en el caso, ¿no? Para, por ejemplo, algunas cosas, eh, derechos de coleccionistas o derechos de instituciones que tenían esas piezas o esos documentos, eh, la serie de Netflix, lo que hizo, ¿no? Esta serie que se llama Los diarios de Andy Warhol, lo que ha hecho es, bueno, gracias a un enorme aparato y, y, y posibilidad, ¿no? Corporativa, eh, ha sido conseguir derechos y la posibilidad de exponer cosas que, bueno, nadie hasta ahora, ¿no? Casi nadie lo había logrado. Así que de alguna forma hemos podido ver y, y revisar los materiales que, que existen en la historia del arte acerca de Warhol desde esta serie de Netflix con algunos datos que eh, la verdad impresionan, ¿no? Porque son datos que todavía nadie había podido contar, porque estaban, estaba prohibido hacerlo. Eh, porque no se podía, porque se infringía algún tipo de derecho de autor O algún tipo de derecho de posesión Y eh, bueno, ahora nos hemos ido enterando de muchas cosas Que nos permiten revisar de nuevo la historia, ¿no? Las historias del arte con las que veníamos estudiando a Warhol Y entender algunas cosas, ¿no? Que eran difíciles de entender porque nos faltaban datos ¿no? nos faltaban ver cosas, nos faltaban saber cosas, pero que uno, en, en nuestro caso, digamos, las buscábamos incansablemente y no se podía encontrar porque estaban bajo derechos, ¿no? Eh, no, ¿no? No había forma de verlas, ni siquiera incluso visitando los archivos de las bibliotecas o de los museos, ¿no? De las de grandes bibliotecas o los grandes museos, son eh, muchos materiales que están... Eh, que están guardados, digamos, ¿no?, como, como secretos, o sea, como que no se puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, esto, eh, que de, de muchas cosas, lamentablemente no tantas, yo quisiera que esa serie de Netflix eh, existiera 10 eh, temporadas, porque nos que hubieran abierto y expandido ...tantos materiales que todavía han quedado, ¿no? Pero ha sido un buen comienzo, ¿no? Ha sido un muy buen comienzo este documental acerca de Warhol. Eh, y bueno, y en ello, ¿no? Encontrar otra vez, por ejemplo, el tema de la muerte de Warhol, un tema complejísimo que hace a toda una última etapa con su religiosidad y que en el, en el servicio final, ¿no? O sea, en el, en el funeral que incluye el velatorio y que incluye también eh, el sepelio y todo lo que se hace ¿no? en la cultura norteamericana, que además es una especie de reunión, por lo general, ¿no? una especie de reunión social, como una especie de celebración. Eh, todo esto, eh, bueno, ahora es un poquito más fácil de entender, ¿no? Porque parecía que había pasado bastante desapercibida la muerte de Warhol y en eso parecía que, que realmente Warhol al momento de morir había sido una persona bastante ya va, olvidada. ¿no? Esto no es así definitivamente. Y eh, bueno, pude encontrar algunas cosas buscando ahora a partir de todos estos datos nuevos ¿no? que aparecieron en, en Netflix. Y porque creo que se han podido también... Eh, publicar algunas otras cuestiones no hay, hay de todo un poco he encontrado eh, material no para, para que estuve mirando digamos y, y, y leyendo un poco acerca por ejemplo de que eh, el, el, el funeral el velatorio se realizó en Pittsburgh por lo tanto es, fue un velatorio en su iglesia no en la iglesia que él frecuentaba siempre que era esta iglesia católico bizantina eh, el servicio fue con muy poquita gente, fue con su ataúd abierto y hay una, una foto, ¿no? De él con... tienen en sus manos un, un rosario y una flor, una rosa, está sin su peluca, eh, es... es eh, fuerte, porque si bien estamos hablando de algo que un poco puede ser incluso morboso, pero por favor que se entienda dentro de la atmósfera ¿no? Guarjoliana que tiene que ver con un personaje que era obra en, en términos de su vida y que era obrar cualquier cosa que pasara con él, incluso su muerte ¿no? incluso todos estos asuntos ¿no? luego se hizo un un este un una celebración, una especie de... de, de, de ceremonia, sí, en, el, en San Patricio, en Nueva York, la, la catedral o una de las iglesias más importantes de Nueva York, la iglesia de, de la Quinta Avenida, digamos, ¿no? La iglesia eh, de Manhattan por excelencia. Eh, donde, bueno, Warhol además eh, sí. solía ir, ¿no? Solía ser eh, un, una persona que habitualmente estaba por ahí, en, para distintas cosas, y es muy, muy interesante porque, bueno, yo conocía que había, por ejemplo, un que en esa celebración eh, hubo una cantidad enorme de personas, bueno, a, eh, gracias a Netflix también algunas cosas que ahí pude ver, eh, y, y entonces buscando, ¿no? Eh, son más o menos 350 las personas que hubo adentro, pero afuera se calcula que hubo más de 500 que estuvieron unas horas antes y unas horas después, porque esto se transformó casi en una alfombra roja de celebridades. Eh, se dio en una atmósfera muy guarjoliana, ¿no? Eh, gente eh, con, con, como contando que en el medio de la celebración este, escuchaba a alguien sollozar mucho y que cuando se, se da vuelta para darle un pañuelo, en realidad estaba esnifando drogas. Eh, bueno, muchas situaciones ¿no? que, se, que se cuentan de este tipo, muy de la atmósfera guarjoliana, ¿no? Todo conviviendo con, con otras cosas, como por ejemplo el párroco, el, el sacerdote que celebró, eh, este bueno, que, que, que esta... Ceremonia misa, ritual. Ceremonia, ¿no? Porque fue una misa con, con, con discursos y tal, ¿no? Eh, él da un discurso preciosísimo, la verdad, ¿no? Donde, bueno, cuenta y dice más o menos no que Warhol era un... un una persona de la comunidad que no es ajeno a, a esa iglesia, que no es ajeno a la comunidad católico-cristiana o cristiano-católica de Manhattan, que era una persona que ayudaba constantemente um, en esa comunidad, ¿no? desde ir a acompañar a personas solas hasta en las celebraciones de Navidad, de Acción de Gracias y otras. Eh, de repartir el mismo comida a, a las personas que no tenían acceso a comida o que era una persona que bueno asistía a misa dice regularmente más de lo que se más de lo obligatorio eh, <risa> luego bueno cuenta no que en el último tiempo había logrado es, empezar a, a tener más confianza en el medio, y a tener más confianza en la aceptación de su cristianismo, y que entonces se había empezado a abrir y había empezado a exponer esto en su obra, ¿no? especialmente y específicamente en torno a la pintura, su, su pintura ¿no? que es serigrafía eh, de técnica mixta, digamos, y, y hace alusión ¿no? a que, bueno, Warhol como el gran artista que es, que era en ese momento, ¿no?, eh, ha permitido evolucionar la iconografía cristiana, ¿no? eh, y le da una importancia en ese sentido al trabajo de Warhol en relación a los procesos ¿no? iconográficos cristianos de toda la historia, ¿no? de, del, del catolicismo mínimamente. ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas pasan en ese discurso, es muy interesante porque además refleja a un Warhol muy espiritual y que dice no eh, Warhol nos, nos eh, no se fue tapando se fue ocultando en una eh, situación que llamaba de superficie no o sea ustedes para encontrarme me encuentran en la superficie para saber de qué va mi obra lo verán en la superficie de mis trabajos, para saber de qué va mi discurso, está en la superficie de lo que digo, siempre en la superficie, ¿no? Y este señor, este párroco, este sacerdote dice, no, esto no es así, esto era solamente una forma de eh, sobrevivir a cierto tipo de estigmas que genera en ese momento, ¿no? Finales, mediados de los años 80, el catolicismo en una ciudad como Nueva York, eh, y en un ámbito under, eh, si se quiere, intelectual, como el que habitaba Warhol, ¿no? Entonces, él eh, dice, pero si lo, si lo buscamos más profundamente, Warhol es una persona absolutamente espiritual, lo ha sido desde toda la vida, está eso, búsquenlo, porque se van a dar cuenta y lo van a encontrar, quienes lo han conocido van a darse cuenta muy fácilmente que eso estuvo, y... Eh, Todas las cosas que podemos eh, re, reprochar de, desde la moral cristiana en torno, por ejemplo, a los excesos o a cierto tipo de, de cosa, ¿no? Pecaminos. Su sexualidad ¿no? también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Momento? Su sexualidad, que en ese momento no sé si era, estaba tan aceptado desde el iglesia. No, no estaba para nada aceptado. Todavía si bien estaba en un proceso ¿no? De, cultural, digamos, Norteamérica para esa aceptación en general. Sí, claramente en Nueva York, ¿no? Donde, bueno, eh, desde los, fin, por lo menos finales de los años 60, el asunto de la homosexualidad era un asunto un, mucho más relajado, ¿no? Porque además empezó a haber leyes que lo contemplaban, porque antes de esa época era eh, ilegal, ¿no? O sea, por ser homosexual ibas a la cárcel y, e incluso podías llegar a, a tener... Eh, un tipo de cadena perpetua, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, él, él lo que dice, por ejemplo, no refiere específicamente a este tema, está buenísimo lo que ha de porque estaría bueno que hubiera referido también a ese tema, no refiere específicamente a ese tema, pero sí a la factory, ¿no? Dice eh, la, eh, lo que pasaba en la factory, ¿no? Ese mundo de, de, de bueno, Sodoma y Gomorra, ¿no? A ese mundo un poco este, infernal eh, lo llevó a ayudar a muchas personas de su comunidad, a personas que de otra manera no hubieran sobrevivido o que de otra manera se hubieran hecho mucho mal y fue una, un ser humano que, bueno, eh, aportó mucho en términos de ese territorio, ¿no? De, de esa comunidad. Y que aportó mucho para bien, ¿no? Lo, lo, lo eh, subraya desde ese lugar, ¿no? En este discurso, en esto que dice este sacerdote en, en el momento de esta ceremonia por la muerte de Guajo, ¿no? Eh, ay, a ver, ay, ¿qué pasó, Carlos, que te me fuiste? Porque estoy hablando solamente yo. <risa> bueno, pero cuestiones que. Eh, bueno, esto interesante, ¿no? Todas cosas interesantes para ver también los puntos de vista de, eh, desde otro lugar, ¿no? Porque creo que eh, lo que eh, nos sigue haciendo falta respecto a Warhol es, a, es seguir expandiendo los puntos de vista eh, que en torno a su vida y a su obrar eh, tenemos, ¿no? Si bien creo que tenemos muchísimos muchísimos puntos de vista, hay algunos que todavía estaban bastante eh, por distintas razones culturales, eh, ocultos, o muy difíciles de acceder, o con pocas posibilidades. Ahí volviste, hermana querida. Sí, volví, ahí volví. Es que estoy hablando yo solo. No, no, no, no, se me cerró porque quería entrar el, al YouTube por si se la, alguien estuviera ahí. ...para poder comer, eh, conversar. Bien, está, ¿hay alguien por ahí? ¿Qué está pasando en el YouTube? No estoy viendo yo tampoco. Eh, por ahora, creo que no. Eh, bueno, aprovechamos de saludar porque después siempre nos están viendo... ...ya una vez que, que quede el vivo ahí colgado, así que les saludamos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en esta preparación, ¿no? En esto que estamos haciendo con Warhol, que es metiéndonos en su atmósfera primero que nada nosotros para a partir de la semana que viene empezar a compartir con ustedes y entrar todos juntos a esa atmósfera, ¿no? Que también como todas las atmósferas eh, que uno cambia, ¿no? Esto que se, siempre se dice, bueno, si nos fuéramos a Marte y lográramos una atmósfera seguramente no sería igual a la de la Tierra y entonces nuestro cerebro no funcionaría igual, nuestro cuerpo no se desarrollaría igual. Eh, en estas atmósferas de Fundación La Bomba de Miel, ¿no?, nos pasa un poco eso, o sea, eh, arrancamos siendo nosotros en la atmósfera este, del día a día y de lo común del día a día, y nos vamos eh, internando en esta atmósfera, en este caso, guarjoliana, que nos va empezando a cambiar ¿no? eh, nuestro modo cerebral, nuestro modo corporal, nuestra manera ¿no? de percibir, de sentir, de relacionarnos y tanto más. Estos días, desde, el, bueno, desde la semana pasada en realidad, eh, que estamos ¿no? a full trabajando, estudiando, revisando los materiales, seleccionando y tal, yo creo que ya hemos entrado en esa, ¿no? Estamos en esta especie sí. de... No, y también contarles que para nosotros esto de sumergirnos en las atmósferas de Warhol, para lo que es la preparación de la escuela virtual es muy importante, ya hemos pasado por Voice, Ujamp, y bueno, ahora Warhol, y, y tiene que ver también una predisposición personal nuestra y también como grupo, eh, de ir absorbiendo todas estas maneras de, de también de entender la vida, percibir el mundo, y bueno, y desde ahí transformarnos, ¿no? que eso es una de las cuestiones más importantes que venimos trabajando, tanto a nivel personal en nuestras vidas y en, nuestra, sí. en nuestro obrar, como también nuestra, esta, esta noción sé, nuestra también de, o esta conciencia nuestra de grupo, que, que está, bueno, grupo entre nosotros dos, pero este grupo también expandido, esta colectividad expandida, que, que tienen que ver todas estas residencias que, que estamos habitando, así que... Sí, eh, y que también... Pienso, ¿no?, de repente cómo, bueno, vamos aprendiendo, ¿no?, nuevamente, eh, vamos deconstruyendo y percibiendo nuevamente lo que en algún momento hemos construido acerca de estos artistas, ¿no? Eh, y que definitivamente sus vidas, sus obrares, sus incluso podríamos decir sus legados, sus enseñanzas, están absolutamente vivas, ¿no? Y que depende de cada vez que se revise y en el contexto en que eso se haga, qué es lo que se encuentra y qué es de lo que eh, en ellos, ¿no? De ellos se saca para bien, y bueno, en nuestro caso, eh, siempre buscando que estas revisiones, que estas revisitaciones que estos nuevos acercamientos nos sirvan para poder comprender cómo un artista, en este caso como Warhol, ante la vida y sus eh, infinitos eh, problemas, inconvenientes, felicidades, eh, maravillas, este, eh, atrocidades, Todas las cosas ¿no? por las que Warhol tuvo que pasar en su vida, que eh, son las cosas que pasamos las personas en general, ¿no? porque en el, abstract, ¿no? en el abstracto de, de cualquier vida siempre son más o menos las mismas cosas las que estamos transitando, aunque no sean de las mismas formas que lo estamos transitando, ¿no? pero siempre son más o menos las mismas cosas estas revisiones de un poco buscan ver cómo eh, estos artistas, en el caso de lo que venimos ya revisando, Joseph Boyce, Marcel Duchamp y ahora Andy Warhol, eh, luego además va a venir Sofical, eh, cómo ¿no? ante esas situaciones de la vida han actuado, han... Eh, de algunas muchísimas maneras enfrentado estas, estos asuntos y también cómo han obrado en torno a ser artistas y, cómo, y qué han profesado, ¿no? Qué han generado como profesión a partir de eso. Nos interesa ir hacia ese punto más que al conocimiento histórico o al conocimiento de las verdades, ¿no? Que sabemos por lo menos dentro de nuestra atmósfera, la bomba de miel de nuestro Pancú, sabemos que, bueno, la verdad es algo muy relativo, que tiene que ver con distintos tipos de eh, intereses y de estrategias y de formas de legitimación, de normalización, etcétera, por lo y tanto... para un campo específico como, como el académico, el histórico quien desee? construir esa noción que a nosotros en realidad nos interesa eh, cómo esto puede transformar nuestras vidas personales como artistas. Entonces, la verdad en ese sentido no tiene, no tiene importancia porque lo que nos importa o lo, o lo que tiene sentido para nosotros es cómo esto va resonando y reviviéndose en cada uno de nosotros. Eh, en eso el concepto de residir en el obrar de un artista, ¿no? Que es absorber o, o, o ser o estar permeables, o permitirnos ser esponjas hacia una historia de vida o una historia de, de artista. Historia, entre comillas, ¿no? <ríe> una este, más va pareciendo, ¿Cómo vas percibiendo Warhol? Uy, yo estoy, por un lado, desde la, la cuestión de la bomba de miel, estoy muy en entusiasmada con, con esta noción de, y esta búsqueda constante de Andy Warhol sobre la diversidad y el contraste y mucha expansión de, bueno, lo que fue la Factory y todo su trabajo con tantas, tantas personas. Y, y cómo, cómo cada, cada por evento de vida, tuvo que redefinirse completamente. Eh, que, bueno, a partir de cuando lo dispararon, cuando, eh, después, cuando entra como en una crisis de edad también, siendo muy joven, ¿no? Pero, pero le no. entra también con esta noción de, de una búsqueda desesperada por la juventud. Eh, que bueno que los artistas tenemos un poco eso, ¿no? Esta búsqueda constante y la inmortalidad. Eh, y bueno, y a mí siempre me resonó a nivel personal todo el tema de los artistas y su, y su vínculo con su propia muerte, ¿no? que es algo que, me, que, que cuando ya veíamos cómo él también preparó su, su, su muerte y Andy Warhol que no, bueno, se la había más sorprendida, lo que sea, también pero hay algunos datos también que lo van conectando con una, con esta preparación, ¿no? De esta cuestión de la inmortalidad o la trascendencia eh, que bueno, a mí me parece tan fascinante Así que por ahora voy con con esa qué bien qué bien ¿Y, y, y cómo lo veías antes te acordás antes de, de, de este de esto que estamos haciendo y bueno yo lo no conocí a Andy warhol eh, sobre todo en las clínicas con vos y, y qué bueno que, que me, me lo habías vinculado con esta cuestión más empresarial de Andy warhol y, y esta manera de, de presentarse eh, bueno resguardar su intimidad y, y, y su exposición pública, que para mí siempre fue un, una cuestión muy compleja porque pues, soy muy tímida, me cuesta muchísimo la exposición. Y bueno, siempre me, me hiciste re, revisar eh, artistas, cómo iban trabajando con esta cuestión de la intimidad y, la, y su voz pública, y Andy Warhol era un referente, al igual que Sofi eran como los dos que siempre aparecían para estudiar desde, desde ese lugar así que y bueno ahora ahora es como que me repercute desde otra desde otra cuestión y que tiene que ver también con esta noción de la, de la bomba de miel sí bueno claro es que creo que también no es esta esta característica que cuando los artistas un poco eh, trabajamos, ¿no? Trabajan con la mayor, la mayor, eh, pos, la, la mayor eh, como polifonía de intereses que tienen, ¿no? O sea, cuando los, cuando los intereses que tienen los llevan al arte en la mayor cantidad posible, ¿no? Creo que lo que hacen es esta especie de enorme catálogo de trabajo que nos permite entrar a distintos tipos de alternativas ¿no? que han ido legándonos como posibilidades de, de, de enfrentar algunas cuestiones, ¿no? y que en el caso de Warhol, pero lo hemos visto también en el caso de Boyce, en el caso de Duchamp, eh, son catálogos muy enormes, ¿no? son artistas que han trabajado con muchísimas cosas, que han trabajado con eh, muchísimos aspectos que se han eh, comprometido con muchísimas áreas, ¿no?, de la vida y en ello han generado arte de, de lugares muy, eh, muy, muy nutritivos, ¿no?, o lugares que han tenido, mucha, lugares muy generosos, ¿no?, eh, y vos, no siempre... Fabio, ¿cómo te repercutió a nivel personal? Pero estoy pensando que no creo que nunca lo hablamos. Bueno, claro, a mí ahora, eh, eh, digamos, yo, Warhol para mí fue en, en el origen, digamos, cuando conocí a Warhol, que es en, hace 25 años, eh, y, que, y que inmediatamente me apasionó porque vi una referencia muy clara, ¿no? O sea, yo sentía que de alguna forma, que me pasó igual con con Duchamp y con Boyce, ¿no? A quienes descubre también en la misma época, y con otros artistas también, ¿no? Nombro a ellos específicamente porque son con quienes estamos trabajando en la Fundación ahora. Pero, en general, con estos tres, ¿no? Y en particular con Warhol, porque yo, bueno, me sentía bastante aislado y poco posible de integrarme ¿no? dentro del arte que en, en ese momento, los finales de los años 90, existía, no en los estándares del arte que yo estaba viviendo, en ese caso en Córdoba, en Argentina, me era muy difícil integrarme con las cosas que yo sentía, que yo quería, eh, que pretendía, que me gustaban, que me interesaban hacer y tal, ¿no? Y bueno, estos artistas fueron una especie de... Eh, de, de lugares de que, donde me pude cuidar, ¿no? Poner el cuidado, ¿no? Como de refugios. Y en eso, bueno, claro, yo Andy Warhol siempre lo he visto un poco como eso, ¿no? Como un refugio, como eh, también una cierta matrix, ¿no? Es, es eh, siempre, en alguna época... Mmm, que ahora me parece un poco gracioso, pero me sigue pareciendo interesante, eh, solía decir que, que bueno, que, que, que Duchamp era mi madre, que Boyce era mi padre y que Warhol era esa Matrix, ¿no? Que es un poco el ellos, si se quiere, ¿no? Muy psicoanalíticamente dicho todo eso, ¿no? Y, y, y eso todavía me sigue resonando, ¿no? Pero claro, todo ha sido dentro de una eh, experiencia muy individual, ¿no? Y muy personal, muy interna, que si bien ha estado en mi trabajo desde el primer momento, o sea, evidentemente mi trabajo es muy boiciano, muy duchampiano y muy guarjoliano, pero eh, nunca puesto tal vez tan literalmente, ¿no? Esta es la primera vez que tengo la posibilidad eh, de que trabajemos literalmente algo, y aparte es la primera vez que tengo la posibilidad de a esto llevarlo al trabajo con otras personas, ¿no? Así que para mí esto está renovando, está realmente eh, generándome una percepción muy distinta de Warhol ahora, ¿no? Muy distinta, que por supuesto es muy igual, ¿no? Porque al fin y al cabo es que es lo mismo, solo que, que, que estoy cambiando el punto de vista, me, me moví del lugar desde donde estaba mirando, y claro, veo otra faceta, veo otro perfil, ¿no? Y este perfil de Warhol que estoy encontrando con vos, que vamos a empezar a encontrar con las personas seguramente que estén en Hostnet a partir de la semana que viene, de la residencia virtual, bueno, es un Warhol que para mí es bastante sorprendente, ¿no? Es un Warhol que digo, wow qué interesante esto, ¿no? Más allá de que he sido un extremado fanático y estudioso, ¿no? Y no lo digo ni siquiera muy orgulloso porque eh, yo paso a ser bastante... Eh, enfermizo con eso, ¿no? O sea, tengo fanatismos que son bastante patológicos y en algún punto he tenido un fanatismo bastante patológico con Warhol, así que no lo digo como algo muy bueno, digamos, ¿no? Porque... He desesperado eh, Pittsburgh a Pittsburgh a, a sacar fotos de bordes de marcos sí. y, y de cajas. <ríe> así que cuando bueno, tengan acceso al registro fotográfico de los viajes de... Este. De Fabio se van a encontrar, creo que, con los 80% con, con bordes. Claro, ¿no? Y aparte eh, de mis obsesiones con Warhol, ¿no? Warhol me ha obsesionado mucho porque, claro, es, es, es una persona en la que yo también me he reflejado en muchos aspectos, ¿no? Eh, como digo, entonces, este, bueno, el estudio de de, de de Warhol, que en mi caso empezó en aquellos finales de los 90 y que aparte también eh, fue una época en que estuve en Estados Unidos. Entonces, es eso ¿no? me ayudó también esa estancia en Estados Unidos, me ayudó a conectar con algunas cosas y, y, y el avance siempre ha sido muy exponencial porque como eh, de esta manera enfermiza, ¿no? un poco... Con este fanatismo en, enfermizo, nunca vuelvo hacia atrás y siempre doy pasos grandes, ¿no? O sea, siempre estoy como avanzando mucho. Entonces, bueno, cuando fui en el año 2019, por ejemplo, al museo de, de Warhol en Pittsburgh, que son las eh, que es este dentro de este trabajo, ¿no? Que vamos a hacer, que estamos haciendo de mes Warhol y de la atmósfera Warholiana del Hostenet. De bueno, vamos a estar revisando, ¿no? Vamos a estar volviendo a viajar a Pittsburgh, a este museo de Andy Warhol. Y, bueno, yo ya había visto muchas exposiciones de Warhol, ya había visto muchas obras, ya había empezado con algún tipo de investigación muy particular sobre las obras, que es un trabajo acerca de los bordes eh, de las pinturas de las serigrafías y de algunas otras obras ¿no? que, están, eh, que tienen bordes. Y, y bueno, es, ese viaje estuvo dado como viaje de estudio, ¿no? como son todos estos viajes que hacemos con la bomba de miel, también muy en tono a eso. Ya, ya no me interesaba tanto eh, las obras en general, porque ya en general las había visto, ese museo además no muestra cosas que no no se hayan visto en otras exposiciones retrospectivas, por ejemplo, o que no se vean en otros museos del mundo. La gran mayoría de las obras que hay en, en Pittsburgh son obras que, están, que se han visto, que están por distintos lugares dando vueltas siempre, entonces no hay gran novedad con eso. Eh, por lo tanto, no, no tome muchas fotografías de eso, no. que ahí este, al álbum le trate de agregar ahora algunas fotos este, que tomé de internet de imágenes más generales del museo, porque yo he sacado cosas casi que son, son este, fotografías de es un álbum de, de macros, ¿no? Como de, de, de, de, de no de este de, estoy diciendo bien, o de, bueno, de lo pequeñito, ¿no? Eh, de lo micro, perdón, claro. Eh, entonces eh, es un álbum como muy abstracto, ¿no? La gran mayoría de las fotos son muy abstractas Porque no se sabe bien ni siquiera qué están mostrando Porque son apenas algunos detalles que yo estaba buscando Y que me siguen obsesionando hoy por hoy Que sigo trabajando sobre eso Que son algunas marcas de humanidad En la superficie de la obra de Warhol, ¿no? Eh, que son estos pequeños gestos que han quedado en la producción eh, industrial. Serial. Sí, la pretendida producción industrial de Warhol de su trabajo, ¿no? Porque Warhol pretendió, sobre todo que nosotros creyéramos que su obra se producía de manera industrial, eh, en cierta medida a modo Fordista, ¿no? En una cinta de producción, digamos, ¿no? Esto, si bien en cierta forma era así, tenía primero que nada algo muy particular y es que siempre Warhol estaba, por lo tanto no se hacía sin la presencia de él, casi nada, ¿no? Siempre estaba. O sea, era un... Era, era, es pensar en, en la fábrica de Ford con el señor Ford este, ajustando todo, por, eh, todo lo que iba pasando por la cinta de producción, ¿no? Es, es realmente absurdo, y a su vez es bastante interesante, ¿no? Porque Warhol quería desprenderse de su humanidad, decía que quería ser una máquina, decía que quería ser un robot, decía que quería que toda su producción estuviera en relación a eso, ¿no?, a una producción hecha por una máquina, hecha por un robot, a una producción hecha en serie y de manera Fordista, de manera industrial, pero ahí estaba él. ¡Ay, hola Charo, mi amor! ¡Buenos días! ¡Qué hermoso <risa> vestido! Eh, entonces, bueno, de esto se le escaparon varias cosas, como siempre, porque Warhol era una persona que eh, dejaba escapar muchas eh, señales de su humanidad, ¿no? So, eran como gritos desesperados en su postura, ¿no? En su pose de, de máquina, de frívolo, de superficial, de no comprometido, de no político, de no... Eh, si se quiere, ¿no? De, ¿no? de no activista, pero Warhol dejaba escapar infinita cantidad de datos, ¿no? De, de, de, de señales, como de, ¿cómo se dice, no? Um, pruebas, ¿no? De rastros, creo Rastro, que Eso. Y también, eh, volviendo un poco a las la pelis, a la material audiovisual, hoy me comentabas eso también, de que también hay rastros, de cosas en, la, en los materiales que podáis ir de, buscando de su vida también, de esa vida sí. íntima que no, que no exponía pero que a la vez siempre quería ¿no? O sea, sí, sabe. sí es como que esa, es eso que Warhol era como ser humano le aterraba compartirlo con el mundo porque había sido fue hasta el último día de su vida muy muy golpeado por la sociedad, ¿no? En una sociedad que en el 90% de lo que Warhol era, y, y eso que era, en el caso de él, como una persona muy famosa, muy conocida, lo que eso representaba, ¿no? No era aceptado por la sociedad. Entonces no lo aceptaba el mundo Ander, no lo aceptaba el mundo eh, para el caso del arte, por ejemplo, profesional, académico, no era aceptado eh, por el under del cine, pero tampoco por la industria del cine, no era eh, aceptado, bueno, todos los opuestos binarios que podamos imaginar, Warhol nunca podía entrar en ninguno, porque nunca terminaba de ser realmente nada de, de nada, ¿no? Era un queer nato, ¿no? Entonces, eh, tampoco en términos de la sexualidad, porque no fue aceptado por el mundo homosexual por su especie de reticencia a, a expresarse abiertamente y a ser para ciertos momentos muy peludos de la cuestión social ¿no? de la homosexualidad en Norteamérica, en Estados Unidos, Warhol se manifestó muy apático, muy callado, ¿no? No, no, no, se, ¿no? no generó a partir de su poder y de su presencia social, ¿no? Algo que el, el mundo LGTB de ese momento le cuestionó muchísimo y lo dejó afuera, ¿no? O sea, se, lo castigó por no haber eh, generado activismo y haber ayudado, supuestamente, ¿no? Eso no fue real, pero... Así se vio, ¿no? Así se sintió y así se lo hicieron pagar, ¿no? Y por otro lado, el mundo heterosexual tampoco lo, lo consideraba como tal y también se lo hizo pagar, ¿no? Entonces, no, no hay un solo eh, universo de estos binarios posmodernos donde Warhol hubiera realmente podido entrar, ¿no? Y que lo intentó muchísimas veces hasta que un día dijo no puedo más porque me hieren, porque estoy muy lastimado y de ahora en más voy a ser una máquina y no me toca el, el alma, nunca más nadie ni nada, ¿no? Pero esto no era así, porque Warhol esencialmente es una persona muy sensible, muy necesitada de amor y sobre todo muy necesitada de dar amor, que es otra cosa que con Warhol también es algo muy difícil de encontrar en los libros de historia tradicionales o de eh, la enseñanza del arte académico más eh, que, que más se usa, ¿no? lo más eh, típico. Siempre se, se lo ve a Warhol, en todo caso, cuando ya no se lo ve como un frívolo se lo ve como alguien que pide, pide, pide, ¿no? Pide amor, pide reconocimiento, pide atención. Pero Warhol, además de todo eso, era una persona muy generosa que daba mucho de eso, y que quería dar mucho de eso, ¿no? Está en la relación que tiene con muchas personas. Una de las que más nos ha impactado ahora también eh, por los detalles nuevos que también han aparecido, ¿no? En la serie, eh, los diarios de Andy Warhol de Netflix, es la con Basquiat, ¿no? La, la, la capacidad de dar de Warhol, ¿no? la capacidad genuina y absolutamente real ¿no? que no está dada solamente en ese caso, sino en infinitos casos ¿no? como bien lo dice también este sacerdote ¿no? cuando hace este, este discurso en, en, en, su, en, su, en la ceremonia ¿no? de, de su muerte en San Patricio en Nueva York yo, eh, Yoko Ono, ¿no? la artista Yoko Ono, ¿no? también, eh, que era gran amiga de Warhol, también da un discurso muy bonito, ¿no? donde también de, de muchas formas replica este mismo eh, modo de comprender y de, y de dar a, a despedir a Warhol, ¿no? de, de reconocerle eso. Entonces, bueno, claro. ¿Eso también escrito en, en, los, en algún libro? No, lo, lo de lo, lo de Yocono, por ejemplo. Sí, los discursos. No. Eso tenemos... No. Mi... Esto aparece un poquito en, en, en Netflix, en la ah. serie. Habían Yo aparecido. Estoy un Perdón. Esto no, aparece no, un poquito. No, no, pero no, pero ni siquiera, solamente que es algo que nombran. Yo ya lo sabía, lo conocía porque en algún. Eh, otro material que es un viejo documental, hay muchos documentales viejos acerca de Warhol que se hicieron en el momento en que él murió, digamos, en los años 5, 4 o 5 años después de que él murió, se hicieron muchos documentales. Y en algunos aparece esto porque, bueno, fue sorprendente también ver a Yoko Ono y, y diciendo algunas cosas que fueron fuertes, como por ejemplo que Warhol fue... Eh, alguien que se encargó y se hizo responsable junto con ella y otros, otras amigas de la crianza de su hijo, ¿no? que había quedado huérfano de padre ¿no? cuando eh, asesinaron a John Lennon. Son cosas que, que nadie se podía imaginar, ¿no? entonces como causaron tanta impresión, aparecen, aparecen en notas de diarios, aparecen, pero en, en ningún lado, por ejemplo, yo todavía hasta hoy he logrado eh, leer el, el, el texto completo o escuchar lo que Yocono dijo completo en ese, en ese discurso, ¿no? Entonces, en sí, no, no está, digamos, ¿no? Pero están estas cosas, sobre todo en la prensa, vuelvo porque... La prensa es muy importante en el caso de Warhol porque fue tal vez en el, en, en, durante toda su carrera y hasta en, en el momento de su muerte, el eh, lugar donde mejor quedó registrado desde el punto de vista externo, por fuera de, su, de la autogestión del punto de vista, no, en el caso de Warhol, desde el punto de vista externo de cómo era Warhol, lo mejor que quedó registrado ha sido en la prensa porque se escribieron algunos libros, porque se escribieron algunas, incluso biografías, a, a, digamos, biografías en vida, ¿no? Parciales, eh, pero no se hizo ningún estudio profundo. ¿no? Los estudios profundos acerca de Warhol son después de su muerte, porque como muere tan joven, y porque no podía reconciliar, no podía llegar a un acuerdo con el mundo del arte, que no lo quería, pero que lo admiraba y que fue... Genuina esa admiración, digamos, ¿no? pero no, no, no tenía modo de dialogar con él porque era un queer, ¿no? Y no, no había lugar para un queer como Warhol hasta que se murió, ¿no? Es que la muerte de Warhol es muy importante porque quiebra algo, ¿no? Estaba tan en tensión el mundo del arte en relación a lo que sabían era el arte de los 80 y a lo que podían hacer con eso, no, que podían hacer muy poco, sabían que era muy grande y que con eso se podía hacer todavía muy poco, porque la sociedad no estaba preparada para ver en el MoMA ciertas cosas, por ejemplo. Pero el MoMA entendía que esas cosas ya estaban pasando y que esas cosas eran importantes, pero no las podía todavía mostrar. ¿no? Ahí nace el, el PS1, que es la versión del MoMA, ¿no?, que es un poco más alternativa y que busca, bueno, de muchas maneras siempre exponer todo lo que tal vez en el MoMA todavía no puede ser expuesto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hace es que Warhol se vio siempre muy eh, imposibilitado de esa revisión académica más eh, estricta, ¿no?, más eh, profunda. Más, eh, perdón, más investigada, ¿no? Entonces entre las entrevistas, que son parte de la prensa, y la prensa escrita, ¿no? Caso, notas de diarios, revisiones críticas de sus exposiciones y tal, es donde ha quedado el material eh, más jugoso de eh, lo que Warhol fue en vida. ¿No? Luego vienen jugosísimos textos hasta hoy Impresionantes de revisión, de estudio y de todo Pero que vienen después de la muerte de Warhol ¿no? Entonces en el momento de, de, este, de esta ceremonia de, En el momento en que Warhol muere Donde mejor queda graficado todo esto es en la prensa ¿no? En la prensa escrita Porque hubo muy poco en relación a la prensa audiovisual Porque se, se bloqueó eso por derechos de, de autor, ¿no? O sea, se filmó, se, se registró, pero todo eh, en torno a la autoría, digamos, a los derechos de posesión de esas imágenes de, bueno, lo que hoy es la Fundación Andy Warhol, ¿no? Y que en ese momento es muy impresionante porque, bueno, también vemos qué pasa con la muerte cuando cierto tipo de personaje tan influyente con tantas cosas, ¿no? Con tanto poder muere, ¿no? En un, en un lugar, en una situación eh, muy compleja en todo sentido, como el Nueva York de, los, de mitad de los años 80, y siendo Warhol el artista ya ¿no? más famoso de, de Norteamérica, aunque el arte todavía no, hace, no, no se animara a decirlo, no lo pudiera decir, ¿no? Claro, cuando, cuando muere, eh, el primero que se entera de la muerte de Warhol es su socio, su socio de toda la vida, quien lo primero que hace es llamar a los abogados, ¿no? A una serie de abogados que son siete, que a mí todavía me sigue pareciendo exorbitante cantidad de abogados, pero claro, im imagino lo que eso implicó, ¿no? Entonces, lo primero que hacen antes, o sea, imaginemos la situación, ¿no? Warhol muere, está en el hospital muerto, lo, le avisan a su socio, que es su contacto de, de, de emergencia, su socio avisa a los abogados y los abogados intervienen todos sus bienes y hasta ahí nadie se entera todavía de que Warhol está muerto. Pasan horas y horas de trámites y cuando todo eso está bajo control. Recién se habilita la noticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia no pudo entrar nunca más a su casa, eh, los amigos no pudieron entrar nunca más a, a la, a la, no, a la este oficina. ¿No es un pedido de Andy Warhol, no? ¿O no? No, o sea, sí. No, porque... Eh, no de eh, esa eh, manera, pero sí que todos sus su posesiones claro. crearon en esta fundación, se creara esta fundación. Pasa que, bueno, Huarco era un empresario que trabajaba de este modo, ¿no? O sea, no, digo que no, no, no fue explícito, creo yo, por lo menos no lo sé, de que cuando él muriera primero hicieran todo esto y recién avisaran, por ejemplo, a su familia, no lo sé, pero es, sí es evidente que en su modo... De, de proceder en la vida no como artista, como empresario Y como ese ser tan poderoso no que era Esto era una lógica, o sea, esto era evidente que se iba a hacer así Entonces él lo sabía, por lo tanto era un sí no Sí, había, había dejado de algún modo implícito, explícito, como sea Que así eran las cosas ¿no? Entonces, entre esas cosas también quedan sujeto inmediatamente los derechos de reproducción de todo lo que suceda con su funeral, ¿no? Por lo tanto, se bloquea inmediatamente la difusión de cualquier tipo de cosa que pase en su funeral eh, que no esté regido, ¿no?, por el control de lo que hoy es la Fundación Andy Warhol, y en ese momento era su socio y sus abogados, ¿no? La familia también inicia una, una acción legal contra esto y, y se llega a un acuerdo en, en primera como en primera medida digamos no avanza más que una reunión se llega a un acuerdo en el que se, se un acuerdo económico porque no tenían ninguna chance no o sea un poco que, que que en base al, al testamento de Huarco, que era apenas un boceto, porque no estaba terminado, en términos de su familia, específicamente no estaba, no estaba pulido, digamos, se llega a un acuerdo. Y, y la familia se bloquea para siempre, ¿no? O sea, la familia luego, muchísimos años después, logran algunos derechos sobre algunos tipos de obras, en relación a algún tipo de bloqueos que la familia hizo de la historia familiar. Entonces la familia dijo, bueno, nosotros no queremos que se cuenten tales cosas y lo bloquearon, ¿no? No queremos que se cuenten tales cosas de nuestra familia en relación a Andy Warhol. Lo bloquearon y entonces, como eso es importante de contarlo, pudieron negociar con ese bloqueo los otros bloqueos, ¿no? Entonces claro. pudieron Llegar a acuerdos para quedarse con derechos de ciertas obras, ¿no? Esto es un tema, esto es un tema muy fuerte todo porque, bueno, se mezcla todo, ¿no? Así mismamente pasó con los amigos, mismamente pasó con todo. Y esto, además, eh, se vio inmediatamente reflejado en todo su trabajo. Por eso es que las películas son muy difíciles todavía incluso de ver, por eso que es difícil de seguir abriendo las cajas de las Cápsulas de tiempo, porque todo se llenó de inmediato de derechos de autoría, ¿no? Se, le, se hizo, incluso se empezaron a hacer eh, juicios hasta que se generó una especie de jurisprudencia de las personas que habían aparecido en los videos de Warhol, en las fotografías de Warhol, en las pinturas de Warhol, todas las imágenes de marcas, todo empezaron a hacerle juicios o, o acciones legales para... Eh, que se compartieran realías, ¿no? Por la exposición, por la venta, por todo. Y esto, bueno, según un momento que por, por una jurisprudencia, digamos, o sea, se generó a partir de unos veredictos, de unos fallos de jueces, se generó un, una especie de borde legal en el que ya no es factible hacer ese tipo de juicios, digamos. O sea, se, se llegó a la noción de que todo eso es arte, y de que eh, en, en, si no se demuestra lo contrario, Warhol nunca obligó a nadie y que todo el mundo sabía lo de qué iba, ¿no? Entonces, un, una especie, ¿no? De contrato como de, de palabra, por decirlo de algún modo, ¿no? Sé bien sí, cómo. como ¿sí que él tenía como la cámara con él todo el tiempo y que la gente sabía que estaba ahí filmando y era un, era un objeto más, o una persona más... Sí, y también tenía su grabadora, la que llamaba su esposa, ¿no? Él decía, es la grabadora. Vengo con mi esposa y su cámara también, ¿no? Porque tanto su cámara Polaroid como la... Bueno, su cámara Polaroid o la cámara también Reflex, ¿no? Pero siempre estaba con sus cámaras y con su grabadora, ¿no? Y su grabadora, aparte, él llegaba, que él le decía a su esposa, él llegaba, la ponía en una mesa, la ponía a grabar, ¿no? eran cintas de cassette que se grababa ralentizado, así que creo que duraba cerca de dos horas la posibilidad de grabar, y luego había que dar vuelta el cassette y, y luego cambiarlo y tal, ¿no? O sea, no es como hoy que se, puede, se pone un dispositivo y uno se olvida, sino que había que tener una regularidad, y Warhol, Warhol era muy regular y, y grababa horas y, horas y horas y horas y horas de donde sea que estuviera. Y la gente, primero, un poco que era reticente, a hablar de ciertas cosas y tal, porque estaba ahí esa grabadora. Pero luego se acostumbraron, ¿no? Se acostumbraron a que Warhol siempre que iba a algún lugar, iba con esta grabadora y estaba siempre grabando. Llegaba, de hecho, con la grabadora encendida. O sea, el saludo ya se grababa. Entonces, esto lo que generó fue también una enorme un volumen que todavía no se termina ni siquiera de revisar de audios, ¿no? Impresionante cantidad de audios de época. ¿Y todo este material eh, lo usó para la producción audiovisual de él? No, la gran mayoría no, porque las producciones audiovisuales iban por otro lado. ¿no? Es como que, que son, son cosas en las que experimentaba asuntos diferentes, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera... Eh, Luego se han hecho algunas experimentaciones, pero más que nada por, por artistas que nos... Por artistas, por otros artistas, digamos, ¿no? Se ha experimentado con mixar cosas, pero él no, él no. Él, él tenía como idea que cada uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, la fotografía polaroid, eh, las experiencias cinematográficas, las experiencias de pruebas de pantalla... Que eran pruebas audiovisuales, las experiencias de voz con la, grava, con la grabadora, las experiencias de, las, de los registros telefónicos a través del, de la grabación de los mensajes en los contestadores automáticos, que todo era eh, experimentaciones diferentes, ¿no? Entonces, si bien hay similitudes o hay cercanías y tal, nunca las mixó, Seguramente lo iba, lo iba a hacer, ¿no? Porque cuando también murió estaba ya mixando cosas, estaba haciendo una serie de obras que se llaman las, eh, las retrospectivas, que son unas eh, telas enormes, en, por lo general son grandes, donde a través de la serigrafía y de la pintura, del dibujo incluso y de algún tipo de, de letrismo, eh, va reuniendo distintos tipos de eh, obras de todas sus épocas en un mismo plano, ¿no? Es como una especie de, de remix de toda su obra en un mismo eh, trabajo, ¿no? En una misma, eh, en una misma superficie, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una tela como, eh, no sé, este, la, la gran C de Big C, que es una de las últimas, ¿no?, donde, donde aparecen eh, el Cristo de la última cena, pero también aparecen las motocicletas de los primeros años de, de que él trabajaba con el icono de la motocicleta, con James Dean y con no sé quién, y ap bueno, aparecen una serie de cosas que, se, que estuvieron apareciendo durante toda su vida y que él las junta en un mismo espacio, ¿no? Entonces yo creo, a, a modo personal, porque esto la verdad es una, simplemente como una opinión mía, pero yo pienso que si Warhol hubiera seguido trabajando en esa línea, evidentemente iba a empezar a mixar también en el mismo espacio de trabajo distintos tipos de eh, cuestiones, ¿no? distintos tipos de eh, producciones. Y, y, seguramente que en el ámbito audiovisual lo iba a hacer, ¿no? O sea, que en, una, en un ámbito audiovisual iba a empezar a mezclar todo lo que había venido experimentando audiovisualmente, ¿no? O cinematográficamente. Lo que, lo que nos pasa es la terrible sensación de que Warhol se murió en el mejor momento en el que estaba no. empezando a salir de todos esos closets, ¿no? Donde estaba, empezaba a sentirse creativo de nuevo y empezaba a, a entender cuál era el mundo que, que estaba viviendo, que eran los años 80, ¿no? Que 10 años Justamente después... Yo también iba a decir que algo de la serie que me gustó era en esto, es como que se ve todo su, su proceso, que tuvo picos de creatividad y después picos de nulidad total. Sí. Que, que yo no sabía y me, me, me sorprendió, me gustó, me gustó conocer esa parte, ¿no? De cuando uno está también teniendo que experimentar la vida porque sí. no encuentra... Claro, eh, aparte con la enorme presión que, sí, que, que tenía, era. digamos, ¿no? Porque es muy difícil también sostener, para el caso de él, ¿no? Eh, 40 años de carrera siendo una referencia. Única, indiscutible y en el tope, digamos ¿no? es, es muy difícil porque no siempre le fue bien Y porque no siempre fue interesante lo que hizo Pero de alguna manera siempre se mantuvo ahí Lo que no significa que no le haya dado mucho miedo Y que haya estado aterrado por caer de ese lugar ¿no? Volvemos a lo mismo, Warhol a Estar en ese lugar y que lo quisieran le, le permitía entender que estaba adaptado a una vida para la lo cual culturalmente sentía no estar adaptado, ¿no? Porque era un pecador, porque era un enfermo, porque era una persona eh, que no merecía ser aceptado por la sociedad, ¿no? Entonces, era una presión muy grande. Para él todo esto, ¿no? Y durante los últimos años 70 y los primeros años 80, eso fue en un, en un declive, digamos, eso, eso lo afectó mal, ¿no? Porque pasaron muchas cosas, ya lo veremos, pero pasaron infinita cantidad de cosas. Es un, es un término también de, de época, ¿no? Los finales de, el, finales de los años 70, donde, bueno, muchas cosas sucedieron y muchas cosas llevaron ¿no? a cierto tipo de bajones, de, de caídas en, en, en inmensa cantidad de aspectos culturales, entre ellos también Warhol. ¿no? Y cuando empezó a subir de nuevo, cuando eso se asentó, cuando tocó fondo y empezó a subir de nuevo, y que empezó a subir como un cohete, porque la verdad es que lo que empezó a sacar fue muy, muy potente, ¿no? cuando se relajó, cuando ya se le pasó, ¿no? Ese bajonazo que tuvo, y empezó de nuevo con su creatividad extrema, se murió, ¿no? O sea, y eso es lo que nos queda como una enorme falta, ¿no? Que tal vez también a mí, en cierto modo, me da esto... Este estas ilusiones, ¿no? Porque la, la frustración de esa muerte lo que genera es una enorme ilusión, que creo que es con lo que se ha trabajado mínimamente los 20 años después de que murió Warhol, ¿no? La enorme ilusión de qué hubiera pasado si no se moría, ¿no? Sí. Una enorme ilusión en torno a todo lo que evidentemente podría haber pasado, pero que no sabremos nunca, ¿no? Porque claro, luego apareció internet, por ejemplo, ¿no? A los muy pocos años, 10 años después, y, y, y hubo muchas preguntas, escritos, eh, incluso exposiciones, ¿no? Recuerdo una que era de artistas que trabajaban con internet al modo de que se imaginaban Warhol hubiera trabajado, ¿no? Porque, claro, eh, empezaron a aparecer muchas cosas que para Warhol hubieran sido, evidentemente, ámbitos, eh, territorios de trabajo muy potenciales, digamos. Uh -huh pero bueno, no lo sabremos nunca porque se murió antes, ¿no? O sea, lamentablemente, y, y, y dejó ese agujero ahí, ¿no? Agujero que por eso yo digo, hay cosas que para quienes nos interese Andy Warhol, y en este caso, ¿no? Dentro de este host de NET, son importantes también de, de revelar y de aprender... ¿no? De, de percibir, como por ejemplo la muerte de Warhol, ¿no? De que Warhol se murió, ¿no? O sea, esto de que Warhol sigue vivo porque sigue siendo todo muy warholiano y tal, sí, claramente sí, pero Warhol se murió, ¿no? O sea, Warhol murió y tenemos que entender que murió, ¿no? Por eso también es, es un poco esto, ¿no? De, de ver su muerte, ¿no? Creo que hay algo ahí interesante que no se termina de revisar, ¿no? porque de algún modo no queremos eh, darnos por enterados. ¿no? Vale. Eh, ¿Querés que mm, revisemos el material? Que nos cuentes un poco. Sí, pero me gustaría hacer un corte. ¿Te parece que hagamos un corte? Eh, dale, cinco minutos. Y, dale, ¿y volvemos? Dale. Hecho, bueno, Vale. <risa> Eh, gracias vamos la por la segunda que, parte. Vamos por la segunda parte de esto que está bien interesante. Bueno, gracias, gracias. Ahí nos vemos. A ver un momento.